Eros Ramazzotti, Biografía en Español Eros Luciano Walter Ramazzotti, Roma, Italia, 28 de octubre de 1963 Conocido simplemente como Eros Ramazzotti, es un cantautor italiano de pop por latino, pop rock por latino y baladas románticas. Tanto en su país de origen como en Europa, Hispanoamérica es una reconocida figura de la escena musical. Es conocido también por su voz nasal, que ha sido su distintivo a lo largo de su carrera. Ha logrado vender más de 65 millones de discos alrededor del mundo, lo que lo convierte en el artista italiano varón más importante en la historia de su país en el género del pop. Y junto con compatriotas Laura Pausini, Andrea Bocelli y Umberto Tossi, como uno de los artistas italianos que más copias, han venido a nivel mundial. Es parte de la nacional italiana Cantanti, equipo de fútbol formado por cantantes italianos, del cual ha sido presidente y capitán jugando como delantero. Es reconocida hincha de la Juventus. Es hijo de Rodolfo Rapazzotti y Rafaela Molina, de ascendencia española. Nació el 28 de octubre de 1963 en el Hospital de San Giovanni en Roma y vivió en el barrio Cinesita en Roma junto a los grandes estudios de cine. En su infancia participó de extra junto a sus amigos en algunas películas. Incluso afirmó en una entrevista en la televisión italiana que sale en... Amacor de Federico Fellini película que ganó el Oscar a la mejor película extranjera en 1973 en la adolescencia estuvo a punto de emigrar a Australia con su familia de hecho tomaba clases de inglés en una academia cercana a la estación de Termini pero la solicitud fue rechazada su padre era pintor pero en el pasado intentó dedicarse a la canción llegando a grabar dos canciones Louis e I "Uno" y andar andare su luna intenta entrar en el conservatorio pero rechazado por no saber leer música se presenta en una canción de francisco di gregory s di petro abandonó el colegio margarita bosco existente todavía en la actualidad el mismo colegio donde más tarde estudiarían dos futbolistas Alessandro Nesta y Francesco Totti. Estudió contabilidad durante dos años, pero abandonó a finales de los años 70 y comenzó a dar sus primeros pasos en la música. A finales de 1996, tuvo una hija, Aurora Sophie, con la modelo presentadora suiza, Michelle Ungnicker, con quien... Se casó en 1998 en el castillo de Brasiano, en las afueras de Roma. En 2002, más tarde de, de siete años de relación y cuatro años de matrimonio, se produjo la separación entre el cantante y la modelo. En la actualidad ambos comparten la custodia de Aurora Sofi. También estuvo una relación con la supermodelo paraguaya radicada en Italia, Claudia Garía y Gabrio Tulilio. además de sus propios discos Eros comienza a producir a otros cantantes y grupos italianos, Eros compone sus temas ayudado por Adelio Cogliatti y Claudio Idete y toca la guitarra, la percusión, el piano y la batería, si no hubiera sido cantante siempre dice que habría sido futbolista, el futbolista y la Juventus es su gran pasión de hecho, es presidente de la nacional italiana Cantanti, un equipo compuesto por cantantes italianos que juegan partidos a beneficio de los más desfavorecidos. Además, le gustan los motos y los coches, en especial los Ferrari. En el año 2004, que Giovanni Bruni corrió en Fórmula 1 con Nardi Eros fue uno de los patrocinadores. El video de la canción Otra, como fue como tú, fue grabado en el puerto de Hamburgo, Alemania y dirigido por Darío Piana. En él aparece la actriz italiana Francesca Neri. Aparte de Italia, su mayor ejército los ha cosechado en España e Hispanoamérica, cantando en castellano y Alemania. Comandante, la orden al mérito de la República italiana, fue condecorado con el cuarto honor civil más alto en Italia por el presidente de la República, Carlo Azeglio Ciampi, el 6 de febrero de 2006.